Vale, yo eh, como mucho tiempo queriendo hacer un vídeo así Porque me he dado cuenta de que tengo muchos momentos que me apetece compartir con vosotras y, y que realmente nunca grabo, por, no sé muy bien por qué Pero como que se me hace fácil cuando estoy yo sola en mi casa estudiando Pues coger la cámara y grabarme Me organizo para grabar ese día y digo lo comparto y ya está pero algo que sí que me cuesta mucho es enseñar el resto de mi vida y, y me he dado cuenta de que también quiero que esté aquí entonces, eh, sí, creo que voy a empezar a hacer este tipo de vlogs también hace ya una semana que terminamos exámenes y esta última semana es que ha sido increíble o sea, he tenido días como súper slow me he tomado la verdad la semana muy de descanso he faltado algunas clases porque es que Mentalmente neces lo necesitaba, necesitaba unos días así de vacaciones y esta semana también va a ser parecida. Eh, después nos vamos de viaje y a la vuelta del viaje pues intentaré volverme a centrar. Es verdad que aunque ya han sido días slow, también han sido días de mucho trabajo porque he estado como avanzando mucho en el tema edición y, y tal. Pero bueno, no vamos a eso, eh, vamos a que me han gustado muchísimo los momentos chill y calmados y de dedicarme a mí misma que tiene esta semana y también los momentos que he compartido con todos mis seres queridos que he dicho pues mira sé que esta semana va a ser parecida así que os voy a llevar conmigo y vamos hablando vale quiero que sea con vídeo light así que no vamos a tener como muchas charlas largas yo creo pero eso <ríe> qué feliz estoy de verdad Trying to think but I can't when you're looking at me Racking my brain for a way to tell you I'm so sorry I wasn't ready but I lost it when you let me look into your heart Now I'm falling fast And I'm falling hard So I'll give you my world If you'll make it turn And I'll give you these words love, if you'll make it sweet And I'll give you my heart, if you'll make it beat Trying to search for the truth, girl, how do you feel? You checking in for the weekend, or you're gonna settle down here? Cause I've been broken when I left my heart open far too many times I want something new I want something like that So I'll give you my world If you'll make me the time And I'll give you these words if you don't let them yo la pesada love Después os cuento mejor, porque ya empiezo a duchar ir a clase, pero eh, estas últimas dos semanas como que estoy teniendo así slow mornings y me están encantando. Eh, sé que no es algo que pueda prolongar mucho en el tiempo, pero he decidido eh, darme estas dos semanas después de meses de descanso, a pesar de que tengamos clases. Eh, y básicamente en esto están consistiendo mis mañanas. He tenido tres días prácticas, entonces esos tres días sí que he ido a la clase de 8 a 9, porque después de 10 aún 1 tenía prácticas y después de 1 a 3 clase, entonces de 1 a 2 he ido a todas y de 2 a 3 he faltado alguna. Los resto de días de 8 a 9 no he ido y lo que he hecho básicamente ha sido pues eso, dormir, descansar, que lo no necesitaba y tomarme las mañanas para desayunar, tranquila, leer, escribir, editar, estoy preparando un montón de contenido y estoy como, no sé, super inspirada estos días y creativa y quería aprovecharlo y nada um, os iré pues grabando más slow mornings y slow moments y todo pero bueno ya mañana nos vamos de viaje así que hasta en unos días no creo que haya nada slow pero bueno, esta tarde sí, porque esta tarde tenemos el slow afternoon y me bueno, fui a luchar y me voy a clase, que sí que tengo clase ahora. <ríe> Empiezo a hacer yoga en plan con el último examen y estoy súper contenta, o sea, lo estoy manteniendo. Eh, me está encantando ¿no? Hold me tight, tight tight, tight. All the darkest secrets I have a violent throne at the bottom of the ocean. Yeah, overburden, take the weight off my shoulders, I'm begging Sunday morning, get I'm sunk to my knees on my own words if solace breaks in. Loads of friends by now I see no one. They plead innocent, caught red-handed. Draw the curtains, balloons are deflated. No mercy, yeah. That's a cryin', a cryin' for help. Help, help me. Guess I cast a spell on myself. So sadly save those horns. But I can't set myself free Nemesis versus me, there's so many Honestly, I see no way of winning Of winning Yeah, that's a crying, a crying for help Help, help me Guess I cast a spell on myself So sadly Faith goes, haunts me, yeah. Vale, hoy toca charla. Estáis un poco torcidos, ¿verdad? Yo creo que un poco. Como he dicho, hoy toca charla y es más o menos para cerrar este vlog. No sé cómo llamarlo. Eh, siento que ha sido como un día un poco extraño porque es como que mientras lo he ido grabando no me he dado cuenta. Pero ayer, como que empecé a recopilar todos los clips y me puse, pues eso, a empezar a editarlo y tal. Y se me ha quedado como sensación de que video más extraño. No lo sé, es, me imagino que es como diferente a lo que he hecho hasta ahora Y por eso me resulta como un poco raro Pero en realidad me ha gustado bastante eh, Porque creo que refleja muy bien la importancia del descanso, del desconectar Y lo fundamental que es para reconectar con uno mismo Y es que básicamente eso, quería hacer como un vlog de mis semanas después de exámenes Porque se ve que voy a tener mucho más tiempo libre Y... Es que es lo único que he hecho estas tres semanas eh, y estoy o sea, renovada completamente. Me han sentado tan bien estos días, o sea, me siento como tan en paz, de verdad. Eh, os recomiendo daros así unos días de respiro. Eh, no hace falta que sean tres semanas, pero puede ser un fin de semana, incluso una tarde... Um, y eso que quiero empezar a hacer pues a partir de ahora que ya sí que quiero empezar a reincorporar un poco mi rutina universitaria porque um, sigo siendo una estudiante de medicina y sigo teniendo que um, compaginar el resto de mi vida con mi vida universitaria entonces pues sí, ahora mismo tengo muchas fuerzas y muchas ganas y mucho de todo para reconectar con esa parte de mí y no sé, o sea, estoy como muy chill ahora mismo, muy tranquila Así que nada, ahora voy a quedar un ratito y después voy a organizarme Es que os contaría algo más porque me apetece hablar con vosotras Pero es que realmente no sé qué contaros eh, Estoy como... no sé, de verdad que estos días estoy como súper creativa Con mis ganas de hacer muchísimas cosas diferentes Estoy preparando como un montón de vídeos en plan... Nunca me ha pasado de esto, pero tengo como los próximos cuatro vídeos como ya organizados En plan, sé lo que voy a subir y tengo como cachitos grabados de cada uno Y estoy como emocionada porque... Espera un Que sé, que yo creo que además como que se va reflejando Y de hecho como que muchas de vosotras me lo habéis dicho Como que se va a rotando el cambio en mis vídeos, e incluso en mí Y es verdad que durante este último año he crecido bastante Siento que he crecido un montón a nivel personal eh, y darme este tipo de momentos para mí es una de las cosas que más me ha ayudado pues, a conocerme mejor, a desarrollarme más como persona, a tener ganas de aprender, a tener ganas de moverme, de, de todo. Así que sí, es que no tengo nada más que contaros. Se vienen vídeos que me hace muchísima, muchísima ilusión dejar, como recuerdo, en formato audiovisual, pero cada cosa su tiempo, así que sí, no nos vamos a anticipar ahora. Espero que os haya gustado el vídeo, verlo tanto como a mí grabarlo. He disfrutado un montón y yo creo que habrá más vlogs así. Un besazo, gracias por verme una vez más y nos vemos la próxima semana.